Los detalles fueron ofrecidos por el alcalde Alex Díaz, aquí en San Francisco de Macorís, quien se refirió a las gestiones que realizan para el pago de la regalía pascual a los empleados. El sueldo nosotros como una institución del Estado está esperando que el Congreso eh, apruebe ya eh, los porcentajes del sueldo 13 a todos los ayuntamientos del país. De manera que eso es, una, es algo normal, rutinario, que hace el Congreso.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 Estamos en espera, eh, eso lo hacen normalmente muchos años, brindándole eh, la posibilidad de este préstamo del Estado a los ayuntamientos. Nosotros no lo habíamos tomado, pero como invertimos 8 millones este año en los ex empleados, no tuvimos fondo eh, para, para ese sueldo 13, pero eh, tenemos la garantía del Estado, por lo que nosotros entre el 10 y el 15 esperamos que ya estemos eh, entregando el doble sueldo a nuestros empleados de este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.